Buenas, buenas, buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos hoy por aquí? Hoy vamos a hacer un nuevo servidor de Minecraft, estamos en Youtube y en Twitch así que vamos a intentar estar atentos a toda la gente a todos los que os paséis nos lo vamos a pasar muy bien, no vamos a estar mucho tiempo pero bueno, en poco tiempo, vamos a hacer el server, lo tenemos ya hecho nuevo que eh, vamos a hacer la tierra nueva un mapa nuevo, un mundo nuevo, una historia nueva, y espero que os lo paséis de muchísima madre porque nosotros sí nos lo vamos a hacer y nada, ahora es lo mejor del juego para mí, empezar, eh, buscar un sitio donde ponerse, buscar un sitio donde crecer, buscar los primeros materiales, hacer una pequeña granjilla para ir... Ya estoy por aquí. Bueno, Bustiño, ¿por dónde estás usted? Acabas de reparecer aquí, ¿no? Y aquí, ¿qué, qué podemos hacer A ver, a ver, a ver, ¿qué posibilidades? Qué tenemos que explorar un poco, eh, aquí hay una, un, poco, un poco mucho de lava, aquí... A uh, ver, ¿dónde está la lava? A ver, ¿dónde está la lava? A ver, a ver, ¿dónde está la lava? Uy, estoy nadando, loca. Son, son. ¡Du! ¡Du! ¡Ah! Dale, dale. Antes me salía la vida de los bichos. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Que... Luego luego hacemos un compact y, y le vamos a explicar a esta gente. No sigue, no sigue, no sigue. Te sigue, ¿eh? El hijo de puta. Bueno, alguno para uno, muy impate, no es loco. Te lo explicamos, venga. Ahí, con, con un filetillo, loco. ¡Pumba! ¡Te ha hecho un one shot! ¡Uh! ¡Oh! ¡Luco! ¡Te ha hecho un one shoot! Me saca la lengua, eh. Que hace un. Que no quiere dos, eh. Vente, Broste, vamos a hacer una mina ahí, cutrilla. Y luego a partir de allí ya. Ya miramos dónde hacemos la casa. ¿Vamos a... yo, yo, hago un yo hago un poquito de dinero y me tengo que ir en nada. ¿eh? ¿Ya te vas? Tío. A ver, el Montaremos esto aquí a la cutre. Es lo que hay al principio del Minecraft, gente? Haremos un pico de mierda. Es lo que hay también? Tengo una, dos, ahora te paso de esto y te haces un pico ahí, puta madre, de esto. También estaría bien hacer en torchas, también, porque no vemos un pijo. No, estoy cuestionando carne no en otro. Vale. los shaders, tío, qué bueno. Los shaders son impresionantes, eh. Se ve de puta madre la ingracción. Full de loco. Te paso en la carpetita y... Pim, pam, pim, pam. ¡Ah! No me jodería eh. Me he quedado sin pico de, de, de, de esto, tío el mejor momento Lo enseño Vamos a pintar una cabra amarilla Toma Venga Cabra amarilla ¿Qué os parece la carita Y ahora la lana Será amarilla Vale gente Me parece que esto es perfecto Porque realmente Vale Ahora tenemos que empezar a Aquí al medio haremos algo Haremos algo guay Así que lo haremos aquí ¿Vale? sesenta y pico Hostia me he pasado y todo eh. Vale Vale, gente, voy a hacer lo que se llama la... No, remadería, no la... No, remadería Ganadería es de ganado ramadería me parece que es de... De trigo y esas vainas, loco Una vaina loca ¡Su puta madre! ¡Hija de puta! ¡Me he rayado, loco! Digo, no puede ser, pero bien... Hecho. ¡Oh, me van a sobrar! dices? ¿Hacemos otra o qué? Muy importante esto, ¿eh? verdad ¡No! Dos corazones y medio. Me parece que respawnían por aquí, tío. Y sí, y, sí, sí. Ya te lo digo, respawnían aquí. Ven, ven, que te lo explico a ti, lo tío, Venga, tío. No, Ven, ven, ven, que te lo explico otra vez. Vale. Pues ya estaría creeper, farmeado. Vale, pues aún no, no han brotado. No han brotado el trigo. Cuando brota el, cuando brota el trigo. Se pone de color negro las puntitas, ya lo veréis pues ¿Cómo puedo también, jugar contigo, bro? Bits. Mofer crack, ¿qué pasa, máquina? Eh, de momento el server es... El, el, el server, madre mía, no sé ni... ni el, el, el... De momento el server es, está cerrado, ¿vale? Lo voy a abrir si veo que la gente os mola Y os quedáis aquí conmigo jugando y eso Porque también estoy en YouTube, depende de, de lo que os gusta Os guste Abro el server y jugamos juntos Uy, uy, uy, uy, cuidado que aquí se nos lía parda, ¿eh? A mí me gustas tú. Ajá, Arr. Cuidado, aquí hay una. Hay una. Hay una. Hija de puta de. Hija de perra. Ah, no, pero si sí es un aldeano, ¿no? De no, sí. no, no, no. Es una. Es una, es una bruja, loco. Uy, va, y un, y un flechero también aquí. Uy, se, se matan en trillos. ¡Hijo de puta! No puede ser. Me ha fallado. Me ha fallado. Estoy muerto. I'm dead. Y un araño, todo. Estoy muerto, loco. Madre mía. Y así se haría ¿Ah, ¿Y el pico? No me jodas Que tengo que bajar a por el pico, tío Ya me jodería Caderita, caderita ¡Pum! No. ¡Pum! Me ha reventado ¿eh? Reventa la puta Esta Reventa, hija de puta Pero te puedes morir Cacho perra No, si me va a matar Perra, perra. Venga Voy a buscar mi hacha ¿Dónde está mi hacha? Venga una pregunta, ¿cuánta vida tiene esta perra, tío? bueno me va a parar, tío. No, no, no, me voy. Vale, bueno, yo le rescato todo y si eso vuelvo mañana, ¿vale? Ya me jodería. Ya me jodería. Ya me jodería. ¡Ya me jodería! Me tengo que hacer un arco. Hay un arco, una, una, una, una espada y bajar con la espada. Y ahí a pegarme de hostia ya. Caderita, caderita, caderita. Ya me jodería. Te toma por culo, perra. ¡Uy! ¡No! ¡Sí! ¡No! Vamos para abajo, gente Ahora sí, eh Esta va a la vencida, eh Mira una de estas Estoy... Espérate ¿Pero cómo me ha dado? Una pregunta ¿Cuánta puta vida tienes tú, cacho perra? Nunca una puta bruja había tenido tanta vida, tío Estoy flipando Aparte que no es la primera vez que bajo ¿Hola? Oh, Lugo, está mintado, pero eh? hola, una pregunta ¿Eso, ¿Eso es legal? Digo, ¿eh? Tú, pero qué No, lo, pero, pero, pero digo, ir. tío Que le, le he pegado ya lo que no está escrito O sea, hasta un dragón moriría con todo eso eh, la, la, la, la, la. Está poquito algo ¡Por fin! Madre mía, tío, qué porculera Nunca eso me había encontrado había mucha vida, ¿eh? Tú, que nunca me había no, ahora no, no va ni a tocar ahora Nunca me había encontrado algo tan por culero, tío. Mira, hay más de eso, tío. No sé para qué sirve. ¡Oh! Tremendo hostión. Vale, me voy. Que si me tiran un arquero, me voy para el lobby, eh. Ya estaría, eh, gente. Lo hemos pasado un poco mal, eh. La mina ha sido algo bastante duro, eh. Pero no os preocupéis, porque vamos a volver luego. Vale, hierro haremos... Tenemos, ¿cuánto? 24 de hierro, eh. Ni tan malo que Bueno, os voy a contar un poco cómo va la ganadería. Para empezar a, a criar aquí vacas Primero necesitaremos eso que veis Ya me joder que voy a hacer un puente o algo ¿no? un rato. Vale gente, ves que esto tiene las puntas negras Esto aquí ya está, vale Y me ha dado trigo y semillas Las semillas las plantamos otra vez ¿Ves? Y ya estaría Con el trigo, ¿qué vamos a hacer? Con tres de trigo haces una de pan y el pan supongo que te regenera 3 de, de comida o así, vale Para que os hagáis una idea Claro, esto se tendría que hacer Si depende de la gente que seamos En un future Se tiene que farmear o no, ¿sabes? Vale Ahora, ¿qué pasa? Que tú le enseñas a las morros de la vaca Y se emociona, se le, se le empalma Por una vez que come En el server, vete, vete no te lo explico, no me bajes a la mira, por favor, eh Gente, ¿tenemos una vaquilla o no? ¿Vosotros qué diréis? ¿Se viene o no? ¿Entrará o no entrará? ¿Vosotros qué decís? No. Bueno, abrí la puerta. Gracias. Pues ya tendremos una vaquilla, loco. Vamos a buscar otra. Una horda de vacas, tío. Por favor. Por favor. Una vaca, dos vacas. Madre mía, tres vacas. Aquí, aquí, aquí, hay Aquí hay cuatro vacas. gente contra más vacas tengamos ahora, más fácil será crecer de la casa. ¿Esta tú qué? ¿Estás dormido o qué? Shhh, Julio, vete. Hostia, tenemos una cabra. La cabra amarilla, tío. La cabra racer, loco. La cabra racer. Podemos hacer una cabra racer, lo sabéis, ¿no? Luego, un rato, cuando tenga para poner nombre, le hacemos un nombre a la cabra. Para tendré que matar o algo. No, no tú tira para allá. Vale, gente. Una. Oh, ¿te imaginas que la cabra sea la última que entra? Ya me jodería. Que se quedarían ahí bugueadas, ¿eh? ¿Hola? Vale, vale, se de buguean y ahora entran. ¡Y ya estaría! Vale, salgo yo y cierro la puerta. Y mira, chavales. ¿Cómo se reproducen las vacas? Pues bueno, bueno, an... anatonómicamente hablando, para que hay menores, no explico el proceso eh, explícito. Si no os voy a explicar el proceso de Minecraft. Porque el otro os lo podéis imaginar. Le damos... Una de trigo a una y otra de trigo a otra. Hacen couscous y tembo aquí. Y ya tienen una vaquilla. Pues ya estaría. Ah, sí, estoy si topetado, no traiga... eh. estoy, estoy puto reventado. Eh. Pues nada, no, guapos. Dejo el server por aquí. Eh, ha sido cortito, pero intenso. Intensify. Nos vemos pronto, guapos. Cuidaros, lavado los dientes y comets Buah, difícil. ¿eh?